Este bello momento, muchachos. Y ahora, esta hermosa pareja nos va a dedicar un bello baile. Demos un fuerte aplauso, por favor, para este lindo baile de esta hermosa pareja. Bueno, ahora voy a el padrino a José, cama José, porque él va a decir algunas palabras. No, no creo. Yes. aunque no lo crea. Quiero preguntar si hay alguien más que quiera salir a decir algo. Entre es el momento. ¿Alguien se atreve? Entonces José va a decirnos algo. José, deja el trago allá, por favor. <risa> José se ha tomado diez vasos para poder salir al frente. <risa> <risa> Ok, José, you speak Spanish, yes? Ok, entonces vas a hablar en español. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por venir. Además eh, está decirle que yo les tengo mucho aprecio los que me conocen saben el aprecio y el cariño que les tengo a Raulito y a Ani. Sí, papá. Y nada, tengo la bendición de ser el padrino del niño. Y nada, estoy muy feliz, muy feliz. Y, Y. Bueno, la madrina, venga para acá. Vamos a llamar a la madrina, por favor. Yo sé que es difícil para irse acá, pero usted puede. Dedíquenle algunas palabras a este hermosa. Bueno, primero que todo, un placer ser la madrina de ustedes. No, no, no! <risa> Muchas bendiciones para esa criaturita preciosa que viene en camino. Mucho amor para todos, nosotros, la familia, todo el mundo, mucha salud, muchas cosas buenas, y nada, ese es mi deseo, mi deseo bebé, los quiero mucho. Como todo, la corresponde la primera parte que la acabamos de realizar. Ahora, vamos a pasar a lo que corresponde, los juegos. Y como vamos a empezar los juegos, yo les voy a pedir a poquito papitos que tengan haciendo, por favor. Y quiero saber, a ver muchachos, ¿están todos listos para los juegos? A llevar el, el ánimo por este lado, ¿ok? A ver. Okay. Estás a punto de vivir el mejor espectáculo haciendo sufrir a la competencia. Que tenemos 10 rápidamente. chica, que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa No. los zapato por favor. Ok. ¿Con quién viene usted señorita? ¿Con quién viene? ¡Sola! Como que sola, el señor levantó la mano. <risa> No menos. 5 por 8 más 3 menos 20 Estoy embarcado <risa> Ok, pero sabe Le lo, lo, lo contar básico, ¿no? ¿eh? Sí, cu okay. cuando me hagan los billes yo sé cuál va a pagarlo. Ok, entonces, cada chica que llegue Con un objeto, usted le suma el punto La que llegue en segundo lugar No tiene punto, ¿correcto? Entonces, los que quieran que ganen la mamá se le entrega a la señorita, cuidado con el vestido. Los que quieran que gane el papá se le entrega a la otra señorita. ¿Correcto? No pueden lanzar los objetos, no los pueden tirar, se lo tienen que entregar en las manos a las chicas y ellas los traen. ¿Ok? No. <laughs> ¡Manilla de oro! ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ready? Esto es un poquito más difícil. A ver. ¿Tu gente, valiente? Un peine. ¡Un peine? ¡Un peine? Get Le pasa por el río del mundo. ¿Ready? ¿Preparado, DJ? Este sí está difícil. <ríe> Prepara, quiero verte. Quiero este. Ya. A la cuenta de uno. Sube el vestido, porque a que correr. Quítese los pantalones. A ver, una cosita. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de pareja? Trece años. Trece años. Démosle un fuerte aplauso por una pareja de trece años ¿Qué aguante esa señora. El mío. Y chicos, ¿qué tienen que hacer? A ver, les vamos a pedir a las parejas. En este caso, los hombres van a hacer el papel de bebé. Entonces, damas, empiecen a vestir. Le van a colocar el gorro, ¿sí? el, gorro el papel. Mira qué lindo, eso es okay. Entonces quiero que todos presten atención Yo necesito. Yo resito. No. <laughs> regresan y lo revientan contra su pareja. Fácil, ¿ok? La muchachos, no han almorzado todavía, ¿verdad? ¿no? Entonces, como no han almorzado, vamos a hacer este juego que dice así. Y el que deje más sujeto es el gado, ¿ok? Pero No, no importa. Llegaré, lo que hay que contar, <risa> señoras y señores. Yaciel dejó dos platos, cuatro cubiertos y tumbó dos platos. Yaciel, sí, bastante bien, señor, ¿verdad? Recógelo, por favor, acomódalo. Eso es, muchas gracias, levántame los platos. Y viene el próximo concursante, ¿cómo es que se llama? Raulito. No va de azul, en el azul. Carlos. Muchas gracias Ponte ¿Carlito Carlitos o Carlos ¿Qué prefieres? Como tú quieras Como yo quiera Ok Juan Preparado Señoras y señores ¿Con quién anda? ¿Con tu señora? Ok ¿Cómo se llama usted? Yo mira, la, Oye la niña salió completamente diferente a de la mamá La mamá era La niña no, bien La Muy bien Señorita, señorita cuando sale el papá? Usted le grita ¡Papi! ¿A ver cómo va a ser? Eso ¿Y la señora? ¿Qué fue lo que pasó aquí? La verdad, mi amigo no hizo todo lo que yo le dije. Si tú me escuchas y me haces tal cual, todo te sale. ¿Ready? ¿Preparado, DJ? A la una, número tres. A la una. A las dos. ¡Música! Este ¡Eso ¡Eso! Y más, y más, y más. ganar dinero. Mira Raúl, yo te voy a decir la verdad. Llegaron dos amigos tuyos que trataron de hacer esto y no pudieron. Yo dudo que tú puedas hacerlo. Entonces, la verdad, si ustedes supieran lo que a mí me pagan aquí, entonces yo quiero ganar un dinerito. Como quiero ganarme algo, yo voy a hacer una apuesta en contra de Raúl. ¿Te atreves No puede hacer esto. Ok, Raúl, yo te deseo todo lo mejor, pero de verdad me quiero ganar este dinero. Entonces, vamos a hacer algo. Si Raúl no logra hacer este ejercicio, Raúl pierde los 500 dólares y yo me voy por mi pago de trabajar en este show con 500 dólares. Raúl logra hacer lo que yo lo dudo. No tengo dinero para pagar los 500 dólares. así que he dado una propina. No tengo Señores, y señores, cuando entre Raúl y todo el mundo grita.